El día de hoy nos despertamos con una noticia bastante tétrica y es que en la noche del 31 de marzo sucedió algo asombroso, algo tenebroso, un ojo en la oscuridad de la noche. Muchos dicen que es el diablo que nos está observando. Vamos a conocer esta historia. La última luna de marzo nos despidió con una escalofriante imagen en la noche. Según las redes sociales, esta fotografía se había tomado en diferentes estados de la República Mexicana, como si lo mismo se hubiera podido ver en todo México. Lo más extraño fue que en otros países comenzaron a publicar la misma fotografía señalando que había sucedido allá. Inmediatamente lo relacionaron con la pintura de Luzbel, creyendo que esto era un mal augurio. Y que quien los observaba la última noche de marzo, era el mismísimo diablo. Así comenzaron las publicaciones por todo Facebook, agregándole diversos datos, relacionándolo con la pandemia y Semana Santa, próxima a llegar, como si se tratara de la lucha entre el bien y el mal. Algunos fueron más allá y develaron el rostro del diablo al editar la imagen reflejándola y logrando un rostro completo en el cielo. Incluso salieron más fotografías similares Señalando que todo esto era real Sin embargo, la fotografía no fue tomada ni en México Ni en ningún país de Latinoamérica Sino que la original proviene de Malasia En donde de igual manera se viralizó en países aledaños Como Tailandia, Indonesia, entre otros este fue el tuit, junto con su versión en Facebook, que desbordó todo este tema. Opiniones, creencias y publicaciones que le están dando la vuelta al mundo. Pero aún hay dos incógnitas más. La primera es que Juan Heimsul, presunto autor de la fotografía, no tiene al parecer redes sociales ni ninguna publicación rastreable. Y en segundo lugar, que no se sabe a ciencia cierta si la imagen es real o editada. Quizá lo más seguro es que sea real, pero simplemente se trata de una paraidolia, es decir, una interpretación que nuestro cerebro le da tratando de convertirlo a algo conocido, por ejemplo, cuando le encontramos formas a las nubes, incluso acabemos algo similar. Algunos comentaron que esa fotografía ya la habían visto desde hace tiempo, pero hasta el momento, la publicación más antigua sigue siendo del 30 de marzo. Sigamos estando atentos a lo que ocurra alrededor del mundo y cuidémonos, recuerden que estamos en una época muy difícil, yo aquí voy a estarles presentando la verdad de muchas de las cosas que estén viralizándose en internet, si tienen duda de algo por favor escríbanmelas a mis redes sociales y les recomiendo por favor que vayan a ver el último video que subí hace unas horas apenas este es el segundo video del día así que vayan a ver el otro que también es parte de lo que está pasando en la cuarentena en la descripción de este video les voy a dejar el link o si no entren a mi canal de youtube y ahí está ese otro video que subí en el día de hoy aquí vamos a estar publicando mucho más contenido durante todo este tiempo que estemos encerrados mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente capítulo.